Mis amigos están tomando café. Tom está cantando espectacular. La barista está escuchando a Tom. Nosotros estamos bailando fenomenal. Ella no está bailando. Ellos están celebrando mucho. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo en el café? ¿Estás conversando? ¿Estás desayunando? Al final, yo estoy estudiando. Compara y contrasta. Ella toma café por la mañana. Ella está tomando café ahora. Ella estudia por la tarde. Tom está cantando en este momento. Notas finales. Estructura. Sujeto, verbo, objeto. Yo estoy comprando café. Este tiempo en particular está compuesto por el verbo estar y un verbo que termina en ando, oyendo. Yo estoy tomando café. El presente progresivo negativo